Buenos días amigos, hoy os voy a mostrar este bonito pueblo deshabitado en los años 80 porque se marcharon las personas a trabajar a la grande ciudad. Esto era un pueblo minero y vivían también de, de la madera, tenían fábricas para hacer muebles del bosque. Espero que os guste el vídeo. Podéis comprobar, el 95% de las casas están todas abandonadas. Aquí vivían antes unas 3.800 personas y hoy en día, ahora mismo, solo viven 60 personas. porque hace mucho mucho viento ahora mismo pero este lugar está lleno de tacos veis hasta antiguamente a los mostradores aquí había un bar antiguamente y todo para los maños está todo mirad como está todo está todo cerrado ventanas ya os digo, de 3.800 personas que vivían aquí, ahora mismo solo viven 60. Mirad cómo están todos. Esta creo que era la Virgen de Guadalupe. A ver si se puede ver algo de aquí. No se puede ver nada. Está demasiado oscuro para mirar. Mira, aquí sabe que ve alguna persona, yo. hay una motocicleta aquí, pero mirad, ¿veis como está todo abandonado? Hasta los cristales de las ventanas están todos rotos. Mirad. Esta casa, están todas, es que están todas iguales, mirad todo, está todo destrozado los pasos del tiempo aquí igual hace ya 30 años que no vive nadie desde los años 80 veis este edificio está igual todo ¿no? está Bueno, sería un buen sitio para repoblar toda la ciudad. Con la cantidad de casas que hay, habría mucho trabajo. Para reformar todas las casas se necesita mucha mano de obra. Aquí sería un buen sitio para empezar una nueva vida. ¿Veis? Mirad qué cantidad de casas hay para, para iniciar un nuevo proyecto. Son, han tapiado las, las ventanas, las han tapiado, para que no se rompan los cristales ni entre aire ni nada. Veis es que esta situación es que con el sol no se ve muy bien. Todo está abandonado esto. sería si el gobierno quisiera que podría dar mucho trabajo a la gente para reconstruir todo esto, para reformar todos los pisos sería muy buena idea creo yo y daría trabajo a muchísimas personas con una, con una casa y al haber gente pues se crearían más comercios ...de supermercados, fábricas, de todo. Mirad, ¿veis? Los balcones no tienen ni, ni el suelo, se ha caído... Del, ...con el paso del tiempo. Bueno, amigos, espero que os haya gustado el vídeo y muchas gracias por seguir mi canal de YouTube y gracias por dejar vuestros comentarios. Compartir el vídeo, a ver si se hace realidad el sueño este. Un fuerte abrazo, hasta la próxima.